El músico Raúl Vázquez presenta su banda sonora, La Educada Visita, con un vídeo del artista Asier Vera. Raúl Vázquez hoy visita el Cope ¿qué es esto de La Educada Visita? Es la banda sonora de una obra de teatro, que estrenamos el colectivo Puente de Hierro en Río Salmo. ¿Cómo surgió para ti este proyecto? Hace cerca de dos años, Hermín y Tatiana, que son los codirectores, me llamaron para hacer la banda sonora. Es un escrito del año 2008 de Antonio Nocedas. Sí, Es una obra enmarcada en el final de la Segunda Guerra Mundial se puede conseguir este álbum? Ahora mismo está en plataformas digitales. Al principio de esta entrevista hemos escuchado de fondo vidas destrozadas y esto es la democracia. Lo ilustras en la, en la portada del álbum. La portada muestra pues, eh, los dos personajes principales y el pueblo donde ocurre la escena. Y el videoclip es de Asier Vera que estuvo en un principio en el proyecto pero luego por circunstancias pues, tuvo que abandonarlo. Hemos cerrado un concierto, ¿no? Sí, tengo el día 14 de agosto en Toreno a las 10 y media. Te deseamos lo, lo mejor. Muchas gracias.